¡Hey, hey! ¡Bienvenidos a Kaboom! Hoy te traigo un video con las conspiraciones que rodean al coronavirus. Y extrañamente, algunos de los guiños estuvieron frente a nosotros y no nos dimos cuenta. Quédate hasta el final y dime lo que piensas al respecto. Ok, sin más que decir, comencemos. ¿Te has dado cuenta que varios artistas llevan tiempo utilizando tapabocas? Sí, varios artistas lo han hecho tendencia en los últimos años, ya que han incluido dicho protector como parte de su indumentaria, al principio lo mirábamos un poco extraño. Bad Bunny ha sido uno de ellos, incluso Residente se burló en un IGTV que hicieron en el 2019. Donde le decía que se fuera a Asia porque allá lo utilizaban a diario debido a la contaminación, en un tono un tanto gracioso. Ok, hasta ahí todo bien. Y qué decir de Billie Eilish, ella se unió a esta moda del cubrebocas también. Y claro, puede ser que esté de moda este accesorio, pero ¿y si no? ¿Y si estaban intentando de alarmar a sus fans de una posible pandemia? ¿O puede ser que estuvieran intentando impulsar el uso del cubrebocas sin decirlo? ¿Extraño, no? ¿Y si fuera así, cómo sabían lo que se avecinaba? Un poco extraño, ¿no lo crees? Ok, dejando un poco la ficción, te comento algo que sí es 100% real, no fake, y es el evento 201 impulsado por el Foro Económico Mundial, el Centro John Hopkins, junto a la Fundación Bill y Melinda Gates, y te preguntarás, ¿de qué se trató este evento? y fue nada más y nada menos que cómo controlar o cómo responder a una posible pandemia a nivel mundial y tú dirás pero foros con tema de salud suceden todos los años y además es natural que se geste un virus dentro de un animal y que sea dañino para los seres humanos y que por comer dicho animal te puedas contagiar puede que sí puede que no ¿Pero te parece casualidad que justamente simularan una pandemia con una cepa de coronavirus ficticia justo y solo justo dos meses antes de que el brote de coronavirus saliera a la luz en China? Ya que el evento se dio a cabo en Nueva York el 18 de octubre del 2019. ¿Casualidad o no? Dímelo aquí abajo en los comentarios, ya que tú tienes la última opinión. sueños colectivos quizá este guiño te parezca un tanto más aterrador ya que muchas personas se han visto involucradas en este fenómeno tan extraño de soñar catástrofes y muertes y además que de alguna manera estuvieran conectadas entre sí Claramente omitiendo de que estas personas se conocieran o que estuvieran en un territorio cercano. Y seguramente me dirás, ok, ¿pero tú crees en eso? Y yo te diré, claro, yo tuve unos sueños un poco peculiares por más de una semana, donde miraba las calles llenas de gente sin saber a dónde ir, se miraban felices, incluso podría parecer una fiesta. Pero al despertar, yo me sentía angustiado, y al intentar recordar a la gente que miraba, no conocía a muchos de ellos. Y para hacerlo un poco más gracioso, en medio de mi paranoia, vi que Tross había subido un video hablando de los sueños colectivos, y créeme, me quedé flipando. y justo él mencionaba que este tipo de sueños eran una especie de premoniciones que antecedieron una catástrofe como lo fue en las torres gemelas y la primera y la segunda guerra mundial según como lo mencionaba Dross en su video, búscalo se llama el siniestro sueño colectivo o algo así Bueno, ahora viene la cereza del pastel. Mira esta imagen detenidamente y describe qué ves. Mm, ¿Ves a Donald Trump? ¿A Mark Zuckerberg? Ajá. Ahora mira los círculos. ¿Ves una especie de virus? Ok, mira más al fondo. Sí, es la bandera de China, o no es así? Pues es la portada de la revista The Economist en su versión The World If, que salió en el año 2019. tú lo puedes interpretar como quieras pero... ¿crees que es una casualidad? ¿o realmente los editores de esta revista sabían algo y lo plasmaron en esta portada como todos los años? porque si no sabías ellos publican una portada anual que se presta a muchas interpretaciones y varios cibernautas intentan explicar o descifrar qué es lo que contiene dicha portada porque se rumora de que esta incluye mucha simbología haciendo alusión de lo que vendrá el próximo año y como te repito eso es lo que se dice de este lado del internet, cierto o no aún no lo sabemos. Pero tú dime qué piensas con esto que te he mostrado. ¿Será verdad o será casualidad? Dímelo aquí abajo en los comentarios. Y no olvides darme un like o dislike para así quebrar el algoritmo de YouTube.